Para poder visualizar la sede en mi aula virtual, accedemos a nuestra aula, ingresamos a la sección de mis cursos y nos vamos a nuestro perfil. En la parte izquierda inferior podemos encontrar nuestra sede. Universidad Continental, el poder del conocimiento.